en el ámbito político. ¿Qué tal, Alfon? ¿Cómo está? Todo muy bien, muchas gracias por la entrevista y darme la oportunidad de poder dar alguna explicación a la ciudadanía. Y gusto siempre va a ser nuestro. Alfon, cuénteme un poco sobre cómo está desarrollado en estos días el movimiento acá en, en torno a lo que se está realizando. Bueno, han sido días duros por las precandidaturas, Alianza y todo eso, han sido días duros de trabajo con el equipo y gracias a Dios todo lleva a buen término. Hablemos un poco sobre su trayectoria, cómo llega acá a Quevedo, cómo inicia su trabajo. La ciudadanía está muy interesada en saber qué es lo que le ha gustado a Alfonso de Quevedo y por qué ahora se postula para la alcaldía. Bueno, yo llegué aquí en el 2009 para 15 días por motivos de la aduana, que la máquina no ha llegado, me quedé dos meses y vi el cariño de la gente que tenía una persona desconocida en ese momento y me explicaban cómo iba la ciudad y yo digo, me nació ese tío algún día tengo que ser alcalde de esta ciudad para darle un empujón para ser más de lo que es ¿no? entonces ahí empezó todo así de bromita pero en 2018 me viene la oportunidad de unos amigos que me dicen lánzate para el alcalde lánzate para el alcalde yo me lancé a la piscina y gracias a Dios me fue muy bien, el cariño de la gente me impulsó, seguí trabajando 2019, 2020, 2021, 22, que estamos y, y encantado de hacerlo y ayudar a este maravillosa gente que quevedo Es una tierra de oportunidades, por eso estoy aquí. Aparte de eso yo llegué aquí sin nada. Yo siempre he dicho, llegué aquí con una mano delante atrás trabajando para una empresa que se llamaba Balsa Flex, el cual tenía mi soldito, me ayudó mi jefe Bonet a construir una empresa a mí, y a partir de ahí pues yo empecé a emprender un negocio en el cual no entendía muy bien, lo aprendí muy bien y me he hecho un empresario reconocido en estos momentos y ahí seguimos dando trabajo a la gente y así seguiremos ayudándola y ya, es, es que esto te nace, ya no, no es uno de ir por una cosa o vas por Alcalde, perfecto, no, no, esto es, se trata ya de, de un corazón que uno tiene, nada más. Y ni siquiera la pandemia lo detuvo usted, porque claro. durante la pandemia del COVID de, de, de 2019, ¿verdad? Usted que estuvo trabajando de 2019 a 2020, estuvo trabajando e incluso en los sectores. Claro que sí. Nosotros estuvimos regalando kits, dando alimentación a policías que estaban ahí a sol y sombra, pobrecitos. Y, y cada día, durante dos meses, les dimos desayuno, almuerzo y merienda, que fue un auténtico placer. No subimos nada en redes para que no se digan, ah, están haciendo campaña. No, no, absolutamente nada. Seguimos dando chocolate, íbamos a los hospitales, alíes. Nosotros seguimos, hemos seguido trabajando. Es un equipo maravilloso de personas que creen en este proyecto de Pensamos en Grande y aquí estamos y aquí seguiremos, Yo siempre he dicho lo mismo. con humildad. Decir, así es. Es decir, que ustedes ejecutaron un trabajo silencioso, pues para que la gente no se entere como dice usted, pero que marcó huellas en las personas, dejó la historia. Y... Acuérdate que yo en 2019 dije... Pero todo el mundo dice, ah, cuando se terminan las elecciones usted va a desaparecer. Digo, yo no soy así, yo no, yo no salgo porque sean elecciones. Ustedes me van a seguir viendo. Entonces, como mi promesa era que me seguirían viendo y me siguieron viendo y la gente quedó sorprendida. Digo, Oye, porque cuando salí, por ejemplo, que era el tema de la asamblea, me decían, ¿Y, ¿y usted por qué regala esto? ¿De qué va, de qué va? Digo, nada, y yo no, estoy haciendo lo que siempre he hecho, regalar chocando, ah, muy bien, muy bien. Entonces, la gente quedaba encantada con eso y sorprendida a la vez. Sí. ¿Y cómo nace este proyecto Pensemos en Grande? Bueno, es que fue el eslogan de Pensemos en Grande, hagamos la diferencia y a partir de ahí, que se terminaron las elecciones de 2019, pues empezamos... Bueno, empezamos, es que me dijeron, tienes que hacer un movimiento propio para que no te pase lo mismo, que no tengas una lista. Y todo eso quedó reforzado cuando yo conocí a una mujer muy empujadora y me dijeron, tú tienes que hacer movimiento, tú tienes que hacer movimiento, entonces... Cogimos un equipo de verdad que hasta me emociona decir que se cogieron 40.000 firmas en ese movimiento que tuvieron en campo día, noche y la gente firmando, apoyando y gracias a Dios hace tres, tres meses que nos dieron ese movimiento Pensemos en Grande que para mí es como un bebé, ¿no? el, el bebé de Pensemos en Grande con nuestro director presidente Marco Moreno. Legalizado completamente. Completamente. Yo no soy de esos que se cambien de camisa. Yo llevo la 107 hoy, mañana y siempre. Que puedo hacer alianzas, tengo todo el derecho del mundo como todos los otros. Pero mi, mi partido, mi movimiento es Pensemos en Grande. Y dentro de este eh, proyecto suyo de Pensemos en Grande, se empiezan a realizar también trabajos que son eh, los proyectos que se llaman Aprende, Aprende y, y Emprende. Emprende. Sí, sí. Mm, porque hoy lo he contado. Hemos hecho. Alrededor de 500 diplomas que se, han, que se han dado, que hubo un cierre, de, diría, de de enseñanza, en el cual aprendieron a lo que son globos de adorno, eh, los piquetitos de esos pequeños, eh, uñas, electricidad, electromecánica. Fue muy, muy interesante, pero lo que se llevó el globo fue los globos, lo que, el boom, ¿no? Y fueron 500 personas que hicimos el cierre en Quevedo, en las nueve parroquias de Quevedo, y las dos rurales se cerraron el sábado pasado, sí, el sábado pasado también que hubo 200 personas. Fue todo un éxito, pero nosotros les damos para aprender. Ahora lo próximo que les toca es enseñarles a emprender, que a partir de aquí les diremos cómo sacar microcréditos a bajo interés que tendremos gente ya preparada para que les pueda explicar hacia dónde ir y cómo hacer, porque no solamente es aprender. Así es. Pero ¿de dónde salen los recursos para generar este tipo de proyectos? ¿Bolsillo? Yo... Desde bolsillo. Pues, sí. Bueno, de este también sí, a veces, pero sí, salen del bolsillo. que son recursos propios pues de Alphonsexor sí, ningún sí, sí, interés. Sí, exactamente. Son míos y todos los materiales también son gratis, ¿eh? no, no hay tema. Esto es, es una cosa que se hace porque creo que visto lo que pasó en pandemia, la gente tiene que hacer o descubrir para que sirva. Yo, por ejemplo, antes hacía diseño de maquinaria para construcción de cajas de cambio de carros o de bombas hidráulicas y ahora me dedico a la balsa. Entonces, tú tienes que encontrar tu que así sí. Y tú si les puedes dar esa manita para que descubran eso, fantástico. Porque hay gente que se apunta a globos, a pastelitos, a enfermería o a uñas y cabello. Alfonso, y dentro de esas 500 personas que se beneficiaron de estos cursos, ¿alguna frase que le haya marcado de aquellos eh, graduados? Bueno, lo que más me marca es el cariño de la gente que, me, que a veces se emociona por darle un abrazo y decir, gracias a usted he podido aprender eso que nunca nadie me había enseñado Entonces, cuando ves a esa señora mayorcita que vende sus, ¿cómo se llama esa fruta? Ah, fruto de pan ahí en el 7 de octubre y, y te abraza y dice, gracias por enseñarme algo pues eso no tiene precio, de verdad que no tiene precio. ¿Eso significa para usted como el agradecimiento más grande y se da cuenta también uno ahí, pues que sirve para algo cierto, que beneficia la ciudadanía? Ojalá todos hubiéramos tenido a alguien que nos hubiese enseñado o empujado a hacer como, como estoy haciendo aquí, no, siempre dije a mi mamá me enseñó muchas cosas, muchísimas, pero nunca tuvimos los recursos para poder emprender en algo. Sentidamente éramos de campo y, y ahí estábamos con nuestras frutitas y cosas así. Alfonso bueno, después de todo este recorrido que hemos realizado, ya empiezan también las nuevas elecciones y nuevamente usted es a la palestra pública. ¿Qué lo motivó a hacer este lanzamiento? Más que motivarme fue... Un reto de, de que la gente me empujaba a preséntese, preséntese otra vez, que la otra vez lo hizo muy bien, repítalo, repítalo, y bueno, y con el equipo que hay detrás mío, pues son los que me empujan siempre a ser mejor, y venga, y venga, y venga, y aquí estamos, otra vez a la palestra política. ¿Lo pensó mucho o fue no, súper rápido de tomar la decisión? súper rápido, a mí poca, pocas palabras bastan para el momento. ¿Y entonces se lanzó? Bueno. Te, bueno, estamos a punto. De, de ser candidatas pero todavía somos precandidatas. Bueno, nosotros como al día tuvimos la oportunidad de asistir a las primarias donde usted, mm -hmm. eh, bueno, donde se oficializó su precandidatura, ¿no? Exacto. En aquel momento estaba en una alianza con UNIR. No. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? A ver, nosotros hicimos nuestras primarias, que fue el 29 de julio. ¿Por usted? ¿Pensemos en grandes? Solamente pensemos en grandes, no el... había ninguna alianza. Nosotros nos reunimos con el equipo de Eduardo Mendoza, si no me equivoco malas fechas, el día 27, era el 27, sí, el 27 de julio nos reunimos con Eduardo. El 29 nosotros hicimos las primarias. Y ahí viene una foto que nos dábamos la mano, conforme podríamos inscribir lo que era Pensemos en Grande, dentro del MIR, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? Resulta, por sorpresa, y nunca estuvimos dentro de la alianza aquí tengo la documentación que si te fijas Unidos por los ríos que se llama aquí no está Pensemos en Grande entonces cuando nos enteramos nosotros que no estamos dentro de, de unir nos enteramos el día sábado pasado a las 7 de la noche estamos hablando de agosto ayer. Sí sí, estamos del sábado pasado nos enteramos ahí yo me quedé en shock que realmente yo siempre habría que yo que estaba dentro de una unión, que todo perfecto acompañando a, a esta alianza pero, sorpresa yo llamo a Eduardo y le digo oye Eduardo, ¿qué pasa que no, que no estamos? La no, hermano, tranquilo, que ya lo estamos solucionando dame hasta el domingo 12 del día yo como cumplo mis palabras le di hasta las 12 del día los 12 del día no me llamó no sé por qué motivo, supongo que era por el tema de buena fe, pero no me llamó y yo me llevo a un equipo y el equipo estaba en conversaciones porque había recibido una llamada de otro partido en el cual estaba muy atento a lo que pasaba nos abrieron las puertas había una puerta abierta y ahí nos metimos a ver, esto pasa el sábado ¿verdad? le dice dame tiempo hasta el domingo al mediodía sí. ¿verdad? pero el mismo día otro partido se contacta con usted ya el, el, sábado mismo, el, sábado. el sábado mismo en esas horas, usted no conversó con el Eduardo Mendoza Sí, te estoy diciendo, yo lo llamé Yo pero lo llamé. No ese so, Sí, sí, hubo un diálogo de decirle Oye Eduardo, ¿qué pasó que no estamos dentro de la Unión? No hermano, tranquilo que ya estamos solucionando eso pero yo me informé con abogados ya experimentados y me dijeron, no, es que es imposible que tú estés dentro de la Alianza o te puedan meter estás en fuera de tiempo y no, y no estás dentro de los márgenes de la ley entonces, al verme ahí solo yo estaba en shock, entonces el equipo tranquilo, lo solucionaremos, ya veremos cómo hacemos, siempre teníamos la opción o no de ir solos, creo que no podíamos ir solos, entonces te, casi casi nos quedamos fuera de participar y luego la oportunidad del, de la otra alianza y, y ahí estamos de momento. ¿Podríamos decir que quedó decepcionado con lo ocurrido? Más bien que decepcionado sorprendido, decepcionado no porque... Las cosas siempre pasan por algo, pero realmente lo que a mí me, me sorprendió fue que yo me fui un miércoles a un, a un acompañamiento con Eduardo, que fui invitado a en Valohoyo, pensando que yo ya estaba dentro de la alianza y no estaba dentro de la alianza. Aquí también hay que entrenar el mío a culpa, ¿eh? que también habríamos que tenido que mirar si estamos o no estamos y nunca lo miramos, pero bueno, de, la, de los errores se aprenden y otra vez lo haremos mejor. Pero... La sorpresa, te digo, fue que el sábado 7 de la noche nos encontramos sin alianza. Eso. Fue. ¿O sea, cree que se confía tal vez mucho de, de los diálogos que habían mantenido? Mm, claro, tú te confías. Cuando te dicen esos señores que son súper entendidos de muchos años de política, pues que no se pueden cometer errores. Y tú estás dentro, estás siendo dentro, pero resulta que no nos metieron porque resulta que se puede hacer una alianza hacemos una alianza. Ahí, ahí está, estuvimos. Estuvimos en, fuera de juego, todos estuvimos fuera de juego, inclusive Eduardo. Y la sorpresa es saltó cuando no estamos en Traoría. Inclusive ayer vi la entrevista del director nacional del CNE. De, de CNE, en el cual lo explicó muy bien lo que pasó. Y eso fue todo. A veces el desconocimiento te hace cometer errores. ¿Se siente traicionado? No, traicionado. No, traicionado. Eso no. Me siento, digo, sorprendido, pero traicionado yo creo que es un desconocimiento por ambas partes. Una experiencia. Una experiencia más que hay, tenemos que aprender y no pasa nada porque es un pellezquín y, y otra vez no nos va a ocurrir porque ya estaremos más atentos a estas cosas. Somos un equipo joven. Ah, ¿Se entiende? Bueno, luego de que ya ocurre todo esto con UNIR, ¿verdad? Uh -huh. Menciona usted que tuvo un acercamiento o su equipo tuvo un acercamiento con el Partido Social Cristiano Exacto. y Lista C. Recibimos una llamada. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué le dijeron? ¿Qué dialogaron? Bueno, es que ese día eh, tuve una llamada, quedamos para después de la inauguración de la ruta ecológica, eso fue a las 4 de la tarde, en una casa de Quiqueved, nos reunimos con el prefecto, estuvimos reunidos una hora, llegamos a los cuartos pertinentes, que fue muy sencillo porque ellos enseguida aceptaron las propuestas, no se van a meter en nada, la alianza... Es Juntos por Quevedo, se llama Juntos por Quevedo de la Alianza. Entonces fue fácil porque no hubo exigencias, solamente nosotros cedimos al abogado Robert Manrique. Entonces le dimos Perdón, Robert, Robert, Robert Alvarado, en el cual le dejamos el primer puesto porque es una persona experimentada, una persona que sabe muy bien cómo se manejan los municipios. Y en nuestro equipo hay juventud, hay abogados, hay arquitectos, hay mecánicos, hay deportistas... Entonces es un equipo muy completo y Robert nos va a dar un plus más de conocimiento. Entonces el partido aceptó su condición. Sí, sí, sí, sí, eso es verdad. Nos solo eh, cedimos el espacio y te tengo que decir que ese espacio no es que yo decidiera darle espacio a Robert, sencillamente yo antes de eso, saben ustedes que el primer lugar era David León, en el cual yo lo llamé y le dije, mira David, pasa eso tenemos que ceder un primer lugar si te va bien yo acepto no acepto la coalición y si tú me dices yo acepto otro lugar, yo acepto la coalición dice Alfonso, yo creo en este proyecto creo que tu alianza verdadera es el pueblo quevedeño, dale. Y ahí fue cuando yo le dije al señor Terán, acepto. Pero yo siempre cuento con el equipo, nunca voy solo. Ok, ya conocemos que ellos aceptaron sus condiciones. Claro ¿verdad? que sí. ¿Mm? Pero ¿cuáles son las condiciones que ellos colocaron, tal vez, para ese partido? Solamente esto. Aquí, Roberto Avalado. En mm. el Distrito 2, va por el número 1. Ellos colocaron tal vez algunas condiciones. Ellos, como... No, no, no, no, no, no. absolutamente para. nada. Ellos me dejaron a, a mis anchas hacer lo que el equipo tenía planeado. Sigan así. Eh, vuestros proyectos son buenísimos. No nos vamos a meter. Ustedes tienen la cancha libre para hacer y deshacer lo que ustedes piensen y quieran hacer. Siempre, si os podemos ayudar, os ayudaremos, pero no con exigencias. Ninguna exigencia, de verdad. Es que fue increíble. Ninguna exigencia. ¿Y eso fue su completo agrado a lo que debes encontrar? Claro, es que un partido social cristal, un partido súper mega grande que te diga que tú puedes hacerlo lo que son tus ideales, que yo no me pensaba porque digo, sí me voy a reunir, lo mejor no acepta que tenemos que irnos a casa todos, ¿no? Pero la verdad es que el señor Terán fue un caballero y, y aceptó todo. ¿Hay admiración por ellos? Claro, ¿cómo no? Si tú vas... Yo siempre admiro a la gente, que es de muchos años en la política y cree en la juventud como, por ejemplo, Pensemos en Grande, ¿no?, con el, con el movimiento. Entonces ahí yo lo aplaudo porque nosotros somos, hay gente joven, gente que va a crecer y ellos van a ser los, los experimentados que nos van a, a decir, lo hacéis muy bien, no lo hacéis tan bien, porque esto ahora, una unión piensa que es como un matrimonio, yo no puedo... Yo no puedo hacer nada sin decirle a mi mujer, entonces yo siempre opino con sus abogados, con sus arquitectos, ¿qué te parece? Esto podemos mejorar aquí, podemos mejorar allá. Ellos opinan, pero si tú dices, has pensado esto, adelante. Eso es lo que a mí me gusta, que me dejen trabajar. Exactamente eso es lo que preguntábamos. O sea, eh, esta alianza es como un matrimonio, sí. Siempre hay acuerdos y también van a haber desacuerdos, ¿verdad? Entonces, si en algún momento usted logra el objetivo de llegar a la, allá a la alcaldía y ellos pues se oponen a las decisiones que usted tome en ese momento, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí vamos a ver una cosa, somos precandidatos, estamos yendo muy allá eh, como precandidato las cosas pueden cambiar pero, pero tenemos que pensar en grande yo siempre pienso en grande, si no, no estaría aquí vamos a la al alcaldía mírame a mí si soy grandote pero créeme que este matrimonio es un matrimonio que no opinamos solo. Es un matrimonio en el cual hay muchos hijos que nosotros somos la mayor parte y casi casi tenemos todo decidido. Bueno, otra cosa es que yo comente lo que voy a hacer para no cometer más errores y otra decir imponer. Yo no voy a imponer tampoco nada, sencillamente. Mis ideas son buenas, creo que son buenas, los equipos lo tomaron, pero también hay que ver una segunda opinión les digo ellos no son decir, no lo hagas eso es un compromiso nuestro lo que pasa es que si queremos te contar con todo nuestro equipo y como es un equipo súper grande súper mega estructurado qué más que hacer eso para no ir fuera de los márgenes de la ley a eso me refiero a así algo como ya es de conocimiento público y suyo también pues no en redes circula un video de hace algún tiempo en el que menciona acerca de, del 99% de, de ir con ellos. <risa> si es merengue, es merengue. ¿Qué ¿no? ahorita el ¿sí? Bueno, yo opino que realmente todo el mundo escucha y dice lo que, lo que le interesa y, y hacer daño, como siempre algunos quieren hacer, ¿no? Fue Pero, editado, ¿no? Ahí hay una parte editada también. Por supuesto, yo dije 99.9%, nadie lo niega. Pero no es un 100% de que no voy. 99.9% perfecto. Hay posibilidad de ir, sí. Pero antes digo, si acepten mis condiciones, sea el partido que sea, y no hay exigencias, yo también puedo ir. Eso lo dije y lo voy a repetir. Y ahí se ha dado. Ellos han dicho, tu proyecto es muy bueno, aceptamos tu proyecto, adelante. No es así, ¿no? Es que... Tú en ese momento dices, no, es que me la hicieron grande. Claro, en ese momento me la hicieron grande pero es que el, el tiempo pasa, el tiempo pasa y las personas mejoramos y si hay rencor, y siempre en rencor no avanzaremos, siempre estaremos dando igualdad entonces nosotros tenemos que avanzar, al pasado, pisado, es lo que siempre he dicho ahora hay que mejorar, mejorar muchas cosas, coger más experiencia y definitivamente siempre he dicho, lo repite, que mi verdadera alianza es el pueblo quevedeño ¿por qué? porque el pueblo, el pueblo quevedeño ya piensa en grande entonces tenemos que seguir por ahí esa es mi verdadera alianza y yo me debo a su pueblo devolverle lo que él me dio porque a mí el pueblo que venía me, me ha dado mucho yo cuando voy visito países por trabajo por turismo, por lo que sea no hay un momento que le diga el que veo, que veo hay una oportunidad vengan, véanlo porque nosotros o nosotros o yo veo que las oportunidades de Quevedo no existen o muy pocas en otras partes del mundo Pasa que uno tiene que creerse. Y lo que digo no es ciencia ficción. Por aquí, el mejor cacao, la mejor balsa, el mejor banana, el mejor guinea, la papaya. 43 tipos de fruta existen. Con el señor Nicolás Crespo habíamos hablado mucho de eso porque viví cuatro años en el Hotel Olímpico. Esta maravilla de Quevedo no existe en otras partes del mundo. Lo que pasa es que nosotros, como quevedeños, nos lo tenemos que creer se adquieren experiencias lo vemos mucho ya más maduro para el tiempo anterior bien, el no, mismo, no. No, hay, no una persona más madura con experiencia, pues durante todo este tiempo se habla también en redes sociales el, el famoso tema del camisetazo que ya usted lo mencionó al inicio de la entrevista pero para aclararlo ¿por qué no sería considerado un camisetazo? a ver, yo tengo un movimiento Movimiento 107 el Movimiento 107 yo no me voy movido de ahí desde que lo formé, no me dio ahí. Me dice que estaba en la 4. La 4 a mí me cogió así, ponte aquí. Yo nunca estuve afiliado a la 4 ni nada. Era el partido que yo tenía en ese momento. Y me cogió y fue. Pero a país, cuando vez terminado las elecciones, se terminó todo. Ahí empezó el trabajo del movimiento Pensemos en Grande. Se formó y yo no me he movido del movimiento Pensemos en Grande. Las alianzas se hacen. Si va usted a Mocache, Mocache tienen otro tipo de alianza, no es que pensemos en grande, porque es cantona ¿eh? pero tienen otro, otro alianza que se llama Con Amigos y no pasa nada, todo el mundo tiene derecho a hacer alianzas y esta vez hacer alianzas tiene sus ventajas, entonces todo el mundo, fíjate que ha hecho alianzas, social cristiano de, de, de los cantones, de los tres cantones, de, de los tres de cantones, once ha hecho alianzas, imagínense usted? Claro, no pero ser, que veo, wow, ha hecho alianzas, que vedo, Parece que ¿no? Lo mismo da un, un sitio que otro. Yo siempre digo lo mismo. Críticas, que me critiquen, pero para mejorar. Hablas mal, eh, ve temas despacio, eh, mejor aquí, mejor allá. Eso es el bien de Quevedo. Si uno viene, no, que este es racista, pues para que se enteren tengo el hijo de Marcia Quiñones, de concejal. La gente habla para hacer daño. Y haciendo daño a mí, yo no soy el problema de Quevedo. El problema de Quevedo es falta de trabajo, inseguridad, agua potable, alcantarillado. Fijémonos en eso y pensemos cómo crecer en vez de cómo destruir y seremos el país más grande del mundo, créanme. Bueno, el Consejo Nacional Electoral también ha hecho el lanzamiento del de proyecto, la campaña, Jovemos uh -huh. Limpio. ¿Cuál es su postura ante esta, este lanzamiento? Está muy bien, pero todos tendrían que hacer caso, tendrían que jugar todo el mundo limpio. Y aquí se ve que, bueno, cuando uno habla de activan troles queda miedo, pero esto es el juego, como dice, es la política. Mentira, la política es muy bonita. Lo que hace un daño a la política son los poliquiteros, no, no, no a la política. La política es muy bonita. Que okay, para todos los que se están uniendo a nuestra transmisión, estamos junto al precandidato por la alcaldía del cantón Quevedo a al algún éxito, ¿Él va por el partido, por la alianza? Por la alianza, 6. Juntos por Quevedo, que es 6 Exactamente. De pensemos en grande. Pensemos en grande okay. y hagamos la diferencia. Okay. Alfonso, ¿cuál sería su mensaje ya para la ciudadanía al finalizar esta entrevista? A la ciudadanía le voy a decir una cosa. Antes de juzgar, escuchen al perjudicado sea quien sea, sea yo, sea otro mundo, da igual. Porque aquí hay malintencionados que quieran siempre hacer daño ¿no? y a mis compañeros precandidatos les diré una cosa crean en sus proyectos crean en sus ideas y explíquensele al pueblo quevedeño porque todos juntos nos debemos al pueblo quevedeño ustedes tienen igual o más derecho que yo en participar a, esta, a estas seccionales de quevedo yo les digo si al final de todo, llegue quien llegue, aportamos todos con ideas, si nos dejan y con nuestros proyectos, que hagamos un gran proyecto, de verdad que Quevedo va a ser mucho mejor de lo que es. Ese es mi mensaje, estoy muy agradecido con todos por la atención prestada, a ustedes por la entrevista maravillosa y realmente me siento contento, relajado por poder explicar lo, realmente lo que pasó. Lo que pasó que no fue camisetazo, no fue tra traición, como me llama alguno, traidor o, o cosas de esas, no hubo nada de eso. Yo soy una persona clara, no he respondido antes porque estamos en temas de alianza, en temas de primarias, y uno tiene que tomarse un tiempo para explicarlo y poder explicarlo bien, y con documentos, es importante que yo no me invento nada, son documentos, y, hay, y hoy salimos, porque ayer salió el director nacional del CNE, y lo explicó muy bien el por qué nunca hubo una alianza, pensemos en grande, con unión. Gracias, Alton, por esa aclaración también, por haber aceptado esta invitación de poder no. dialogar con todos nuestros internautas. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.